Muy buenas noches, feliz fin de semana a todos, espero que lo paséis bien. A ver, que me quedo aquí un punto raro. Bueno, raro siempre estoy, así que tampoco nos vamos a asustar. Bueno, hombre, de muchos oficios da muy pocos beneficios. ¿Qué quiero decir con esto? Céntrate, infórmate, haz lo que quieras, pero céntrate en lo que hagas, en lo que hagas, estate enfocado. Mm, lo que dicen los, los americanos, ¿no? Vi focus de... Eh, Estate enfocado ahí a, a tope, lo que vayas a hacer, concéntrate. Y que las distracciones sean las mínimas posibles, porque es que si no, al final, acabas intentando hacer todo abarcar mucho, y el que mucho abarca, poco aprieta. En fin. Bueno, hoy es eh, 24 de febrero de eh, 2023, y voy a decir algo que de vez en cuando digo. Mi canal, pongo lo que yo quiero. A quien no le guste, pues que no lo mire. Pero hay una herramienta muy sencilla que podéis darle a la derecha. Dices, yo no quiero escuchar las tonterías que dice el que no, no pasa nada. lo dices, no me interesa la cultura. Pues pasas. No me interesa... Vale, pues yo sigo este canal porque me gustan solamente los análisis. Pues le das a la derecha y vas a los análisis y ya está. Si tienes un teléfono móvil, más o menos decente, pues podrás darle con el puntito y ir a la derecha. Ya está. ¿No? Eh... Me enrollaría, lo que me salga los cojones, básicamente. ¿vale? Bien, porque para eso pica nadie, gratis. En fin, eh, ¿qué pasó el 24 de febrero de 1503? Pues en la costa de Veraguas, en Panamá, Cristóbal Colón funda Santa María de Galén, la primera aldea española en territorio continental americano. Un mes después, sus hombres secuestran a varios indígenas y el 16 de abril son echados del sitio que aún sigue deshabitado y regresan a España. Y les tenían que haber cortado el pescuezo cojones se tienen que hacer secuestrando indígenas y haciendo el gilipollas, en vez de lo que tenían que hacer, pero bueno, esto es lo que pasa el 24 de febrero de 1848 en Francia, tras la revuelta de 1848, la familia real borbónica huye y jamás vuelve a reinar en ese país y nos lo hemos comido nosotros el 24 de febrero de 1896 el físico francés Henri Becquerel anuncia el descubrimiento de una radiación emitida por el tan codiciado y más ahora, uranio el 24 de febrero de 1905, el ministro de Agricultura ruso, Alexei Yermolov, somete ante el Zar Nicolás II la idea de una constitución, 1905. <ríe> unos, unos añitos después, pues le costaría lo que le costó. El 24 de febrero de 1918, Estonia declara su independencia. Y el 24 de febrero del 37, la Unión Soviética prohíbe. Atentos. ¿Vale? Porque es que... Esto es, es una noticia que es interesante... Sobre todo para los españoles que quieren tener un poquito de conocimiento de la realidad. Estos señores, la Unión Soviética, que se llevaron el oro del Banco de España, entre comillas, ¿vale? Eh, prohíbe el 24 de febrero de 1937 el envío de voluntarios a la Guerra Civil Española. Pero luego se les ha adorado. Bueno, se les sigue adorando, aunque de forma oculta, pero bueno por parte de quienes son lo que son. El 24 de febrero de 1946, en Argentina, Juan Domingo Perón es elegido presidente y Eva Perón se convierte así en primera dama. El 24 de febrero de 1998, el FBI y la policía de Estados Unidos, que no sé cómo, destapan una red dedicada a la venta de órganos humanos, procedente de presos chinos ejecutados en China, pero que, claro, esos órganos se vendían en Estados Unidos y los trincaron de marrón, o sea, tela. El 24 de febrero del 2000, un grupo de investigadores españoles del CSIC y de la UNED, de la Universidad a Distancia, logran que las ratas parapléjicas vuelvan a andar. Esto es tremendo, yo no pensaba que un político parapléjico podría volver a andar, pero bueno, pues, pues parece ser que sí, ¿vale? Y bueno, pues en febrero del, el 24 de febrero del 2000 lo consiguieron. Eh... El 24 de febrero de 2009, el lanzamiento inicial de WhatsApp. Nació WhatsApp, el cual ha machacado y ha jodido tanta gente y ha roto tantas familias. Pues eso, nació WhatsApp, el 21 24 de febrero de hace un poquito. Bien, eh, vamos al grano, vamos a ir a, a ver cómo está Bitcoin, porque este pequeño rebote que hay ahí. Eh, y bueno, os lo digo básicamente: este pequeño rebote que hay es porque ahora se empieza a especular con si ese plan chino de China de que la final de la guerra pueda llegar y que Rusia ha dicho y acepta, aceptaría esas condiciones, pero dejando las cosas tal cual están en este momento. Claro, que es lo que quiere China: que si Crimea, que si el Donbass, que si toda esa zona, controlar eh, lo que es el mar de Azov, controlar lo que es <risa> todas las salidas al agua, al agua, al agua. Al agua porque se ha dado cuenta que todo lo que sea el control de barcos de ahí, dice, oh, eso da dinerito, pues venga. Y claro, también quiere la ruta del norte. Eh, con lo cual, eh, por cierto, habéis oído eh, lo del tema, bueno, seguramente habéis visto lo del tema de los, de los barrios de 15 minutos, que vivamos en barrios en los que todo esté a 15 minutos. Hay muchos sitios en los que ya está todo así a 15 minutos, y aún así nos movemos. Es decir, ¿qué te van a obligar a vivir a 15 minutos de trabajo? Eh, ¿Y eso cómo se hace? Eh, pero bueno, que son ideas que están intentando desarrollar para la gente que quiera mantenerse viviendo en las ciudades, yo personalmente no me interesan las ciudades para nada, eh, que esto empieza a parecerse muy mucho a libros y a películas que ya hemos visto anteriormente, al menos esa, el, el intento de desarrollo de esas ideas, ¿no? Bueno, ya me comentáis, si habéis oído hablar y qué cómo, cómo desarrollar esto, ¿vale? Y, y si creéis que eh, el el realizar esos guetos, vale, esos barrios de 15 minutos, también podría hacer que se desarrollaran microeconomías internas dentro de esos barrios, en un momento dado. Aunque no son fronterizos, es decir, tampoco... No lo sé, no sé, hay ideas que se puedan generar en base a eso. Bueno, venga, vamos a por lo, a por Bitcoin. Comenzamos. Creo. Suscríbete y dale a la campanita. Hey, pues eso, suscríbete y dale a la campanita, ¿qué? Repito, como cada día es gratis. Bueno, tenemos ahí a Bitcoin, estamos dentro de esta cuñita, se ha venido a la línea de tendencia que teníamos marcada y ahí, pip, de momento, de momento se ha parado. ¿Será válida con ese triangulillo, esa cuña, esta línea de tendencia o, o, oh, Recordemos que también tenemos esta otra, toque aquí y toque aquí, a la cual podríamos caer para hacer canal paralelo, en teoría. Pero claro, si perdemos una línea de tendencia, ¿qué pasa si caemos a una zona de soporte? Me da igual que la principal está aquí, en 22.500 aproximadamente, y luego está la línea de tendencia. Si caemos aquí y hacemos retest de la zona y no podemos y nos volvemos a caer... Pues estaría también bastante bien. Serían movimientos... Son posibilidades, ¿vale? Son posibilidades simplemente que estamos dibujando. Normalmente, si esto no se pierde, ¿vale? Podremos ir arriba y al final aquí, en esta zona, sí se podría perder e irnos abajo, ¿vale? Esa es una de ellas. Evidentemente, otra es... venirnos al soporte, bien a este o bien a este, intentar recuperar la zona, no poder con ella, van y ya irnos más abajo, a la siguiente zona de mínimos, ¿Vale? Siguiente zona de mínimos y siguiente zona de soporte. En nuestra zona de seguridad, que es la que, en principio, si no perdemos, la estructura estaría bien. ¿vale? Esta es la zona que no debemos de perder. Recuerdo, si perdemos esta zona, automáticamente nos vamos a ir aquí abajo. ¿vale? Nos lo pinten como nos lo pinten. Por lo menos los 18.500, 18.400 los vamos a ver. Nos pinten lo que nos pinten entonces ¿Vale? yo estaría bastante atento en esas cosas eh, que esto es todo y nos vamos a ir tú the moon porque al final la noticia de que si Rusia acepta las condiciones tal, tal, tal, eh, anima a los mercados vale, hoy ya hemos visto que los números no salen es decir que a pesar de lo que se está haciendo eh, le acaban de meter un bofetón a la FED importante y no está controlado ni tan controlada eh, la inflación como ellos como ellos pensaban o como ellos creían así que vamos a ver vamos a ver porque esto no ha acabado y eso sin tener en cuenta pues bueno que el precio del petróleo el precio de tal puede variar muy mucho hoy hace un rato vamos a verlo aquí veis como ha habido un rebote importante en el SP 500 bueno hubo un rebote otra caída un rebote durante dos horas esta hora se está comiendo a la anterior, ahora está, está abrazándola. Vamos a ver cómo termina el día, súper importante, ¿vale? Como termina el día de hoy, nos puede decir muchas cosas. Si estamos demasiado cerca, de momento estamos perdiendo la media de 50 en diario, que ya es decir. Y tenemos un cruce aquí bastante negativo, nuestra línea NITO con la EMA 20. Vamos a ver cómo se nos viene la EMA 20 a por la 50 los próximos días. Y nuestra zona de soporte... Ya dijimos que lo normal es que, después de la, haber cruzado esta línea de tendencia, era irnos arriba y hacer el pullback, que no se había completado y todavía no se ha completado. Es decir, tenemos que venir a tocar la media de 100. Posiblemente el lunes nos encontremos con ella, el lunes o el martes. Luego tontemos por la zona, acumulemos y podamos volver a la alza, si el mercado nos va a decir algo así. ¿Vale? ¿Se puede dar un reporte con fuerza? Por supuesto que sí. Pero de momento yo no lo veo. Por la parte de Bitcoin, volvemos a, lo de, a, a, a la misma especulación. Y sobre todo, el punto interesante está en el RSI, en diario. Vemos que hemos tenido un toque, otro toque, otro toque, y no hemos podido y estamos abajo. Si perdemos esta zona, esta zona que 52, ¿vale? Inclusive 50, entre 52 y 50, cualquier zona que perdamos ahí, nos va a dar una señal de debilidad. Vamos a ver en el fin de semana, yo no lo tendría muy en cuenta, más allá de hacer un gap trading, es decir, aquí... Qué punto cierren los futuros del CME, ¿vale? y en base a eso, pues decir, bueno, pues que no vamos abajo, pues haré un, un largo, que no vamos más arriba, haré un corto, para que el domingo, cuando se vuelvan a, a, a acoplar, bueno, pues si tengo suerte y se si ha ido el mercado en el sentido que yo quiero, pues le he ganado ese dinerito. No solamente suerte, hay que analizar si se va a ir para arriba o si va a ir para abajo, pues bueno, eh, creo que durante el fin de semana es, es más sencillo. En cuanto a Ethereum, pues eh, tres cuartas de lo mismo, desde que hizo la falsa ruptura de la línea de tendencia, no ha podido, sigue yendo abajo. El total market cayendo nuevamente y la dominancia de Bitcoin sigue cayendo. Esto es lo sorprendente. Está saliendo dinerito de Bitcoin. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque no está saliendo tanto del mercado. A ver, sí y no, pero hay bastante que se está yendo a stable coins. A mí me da miedo, ¿vale? A mí no me mola que el dinero vaya a coins. Me gusta más que vaya eh, más a... ¿Veis? El USDC. 324... Eh, USDT, 309, fijaros que hace unos meses, esto era al revés el, cuando caía Bitcoin la dominancia de Bitcoin y subía de esta forma la dominancia de las de las um, stablecoin, ¿vale? era USDT el que subía con diferencia más, ahora es USDC, Circle, Circle ya sabéis lo que significa eh, bueno, me imagino que sabéis lo que significa, y si no, pues ya sabéis eh, BlackRock y compañía, ¿vale? Eh, pues esta pequeña diferencial ya de 326 a 311 es un auténtico mundo, un auténtico mundo, porque es una brutalidad ¿vale? de dinero y de dominancia y poco a poco pues irán eh, quitándosela, aunque de momento el UST está cerca del 7% y esto todavía está en el 4%, pero hay amigos que todo se va andando todo se va recorriendo y al final <ríe> el mercado lo domina, quien lo domine ...que lo va a dominar, nos guste o no nos guste... ...por muy en contra que estemos... ...y por mucho que digamos... ...es que eso es una mierda... ...ya, pero está ahí... ...eso es como los que mmm, decían... ...joder, pero ¿por qué cojones tienes que poner... ...en el análisis Shiba Inu? ...pues porque era una realidad que estaba ahí... ...en el mercado... ...o sea, me puede no gustar... ...pues es una meme coin, ya, ya... ...es una meme coin, pero que hace ganar mucha pasta... ...pues aquí pasa exactamente lo mismo es que eh, eh, está centralizado todo y todo tiene que estar descentralizado. Ya, ya, pero como la realidad es que está centralizado y como aquí hay una serie de personas y de identidades que lo dominan, pues o estás ahí o no estés, porque si no vas a confundir lo que quieres con la realidad. Y eso pasa en el trading. Vas a confundir eh, donde tú quieres que vaya el mercado con dónde va el mercado. Y entonces te van a hacer, rasca, prepara la vaselina. <risas> Que te va a subir la bilirrubina. Bueno, el dólar subiendo, evidentemente. Ya estamos en el punto que hablábamos, ¿vale? 105. Ahora, a partir de aquí, ¿qué tenemos que esperar? El toque a la media de 100. Vamos a ver qué pasa la semana que viene, cómo se mueve. Yo, personalmente, creo que toque a 100 o toque a 200, me da igual. Eh, tendrá que volver a caer. Y posiblemente nos vendremos M20, ¿vale? En la zona de 103, 104... Y a partir de ahí, si sigue con fuerza, seguirá subiendo. O sea, que nadie, se, que nadie le quepa la menor duda. ¿Vale? Pues ya está yéndose todo el mundo a, a, al euro y, bueno, pues, para la cosa sufre. En cuanto a las altcoins, pues, si el mercado baja y eh, la dominancia de Bitcoin también, hay unas que irán bien, pero sobre todo la mayoría irán mal. Eh, PERP. Los Titan Arena, Badger, Fed, eh, bueno, Scripterion, ahí ARDR y poco más. A partir de aquí ya 387, Melos con un 1,46, Nexo se mantiene, el USDC ahí está plantándole cara al mercado. Eh, y Nexo y poco más. A partir de aquí Titan ya en cero. Y empezamos con las pérdidas no demasiadas: Livery Gates, los Shiba, hablando de, hablando de Roma, 0,89 nada más. Y otras un 1% perdiendo. Y vamos a irnos a la parte más negativa la tenemos en CFX, High Iris, Cocos, STX, VR. Eh, Importantes, bueno, pues si empezamos así, pues bueno, un poquito de Celer, Filecoin, un 10%, perdiendo ANKR, otro 10%, chungi chungi, los cortos de Bitcoin bajando un 9%, bueno, está bien eso, eh, fijaros la contradicción, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos estén acumulando. Ahora por aquí, Tezos también tenemos un 8,5%, Velas otro 8,5%, eh, Kusama contra el euro un 7,72%, en Gincoin un 7,5%, y medio. Entonces, bueno, en general, pérdidas bastante gordas, porque hasta que lleguemos aquí, hasta lo que sería una zona de un 5%, todavía nos quedan unas cuantas por ver. Aquí vemos, seguimos viendo Rosebet por encima del 5%, Bat, Sun, TKO, o sea, hay, hay sangre, hay sangría en el mercado. ¿vale? Seguimos ahí, fijaros, IOTX, tx Matic también perdiendo ahí un 5 y pico por ciento, los Axis también perdiendo un 5%, Tela. Tela. Hoy es un día un poquito chungo hasta los presets, pero manteniendo los 666. 066, qué bueno. No me lo puedo ni querer. En fin, muy bien, que sigan así poco a poco vayan luego a los 7, a los 8 y hasta que lleguen los 40, los 50. Ya veremos en este ciclo cómo los vendemos, pero con mucho cuidado sobre todo. Bien. Poco más que añadir, estaros muy atentos al fin de semana, por cierto, tenéis vídeo en el otro canal, os lo dejaré por ahí arriba, y al que le interese, que vaya y lo vea, y al que no, pues que, pues, pues que se lo pierda ya a cada uno. Así que bueno, chicos, chicas, pasamos buen fin de semana, mañana nos vemos, y que la paciencia os acompañe, porque estos días son raros de narices. Chao, chao.